¡Hola! En el video de hoy eh, les voy a mostrar cómo edito mis fotos. Como les conté anteriormente en otro video, yo últimamente estoy cambiando la forma de edición eh, en mis fotografías eh, Y les quiero mostrar cómo lo hago. Así que bueno, les voy a mostrar. Elegí tres fotos. Vamos a empezar por esta. Entonces empiezo. Las altas luces es siempre lo primero que me toco porque... Porque para mí le da un toque especial a la foto. Las sombras también me fijo siempre. Porque a veces capaz se pierde un poco de información si vos baja la sombra. Ves que ahí, si vos baja las sombras se pierde un poco de información. Pero a mí me gusta eso. Mientras sea leve, no, no bajarla del todo, pero sí un poco. Yo les voy mostrando todo como a un extremo para que ustedes también puedan ver qué es lo que hace... Qué es lo que hace cada efecto que, que genera cada, cada opción. Por ejemplo, blancos, ven que de, en el lugar donde más luz hay, se, se, se estalla y se ilumina muchísimo, y si lo bajo, queda tranqui. A mí no me gusta ni, un, ni, ni, mu, ni 100 ni menos 100. Me suele gustar a mí personalmente que la cara esté bien iluminada y, capaz, el resto un poco menos, pero. En este caso, hay un reflejo de luz en el espejo naranja y eso igual me gusta. Bueno, la textura no la suelo tocar. Si la toco, la bajo un poquito para que quede más suave la piel, pero muy leve. Después, lo que hago con intensidad y, y saturación es... Siempre bajo una y subo la otra o al revés, según las fotos y según cómo quede mejor. Por ejemplo, si yo subo la saturación... Bajo la intensidad. Y me fijo que me gusta más. En este caso, como el naranja es el color predominante. y es muy fuerte. Si subo la saturación, el naranja va a explotar. Entonces voy a hacer al contrario. Voy a bajar la saturación. Y voy a subir la intensidad. Ahí, un poquito. Bueno. Lo siguiente que hago... Voy variando. No tengo como un orden de edición. Voy viendo qué es lo que quiero hacer primero. Qué es lo que quiero hacer segundo. Siempre empiezo por los básicos. Después lo que sigue es lo que tengo ganas hoy voy a ir en orden de, en orden de cómo está Lightroom ordenado voy a seguir por la curva de tonos esto lo, su lo suelo modificar muy pocas veces y muy poco según si a la foto le queda bien o no por ejemplo esto no lo voy a modificar los cloro capaz subirlos un poquito me gusta para que la cara quede bien más clarita bueno si subo mucho los oscuros queda como sin en contraste entonces no lo voy a hacer, lo voy a dejar ahí en cero. Sombras. A mí me gusta. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ahora bajamos al color. Bueno, el color eh, lo suelo modificar, pero poco. No, no, no, intento no cambiarlo bruscamente. Excepto que haga falta, por ejemplo, que haya un objeto de un rosa fluo que distraiga un montón en la foto. Voy viendo con todos los colores que hay, que, cuál puede llegar a modificar para bien y cuál queda como está. Por ejemplo, el rojo, como el rojo suele ser la cara, ¿ven qué pasa si yo subo el rojo de todo? Entonces el rojo no le hago nada. El naranja, el naranja es como el color predominante en la foto. Entonces capaz si lo bajo un poco ahí, puede quedar bien porque está muy fuerte. El amarillo lo voy a dejar como está. Verde no... No hay en la foto Púrpura también es mi cara En este caso lo que hice con el púrpura fue Como mi cara tiene entre púrpura y rojo Intento bajarle un poco la saturación Para que no quede ni púrpura ni rojo Que quede un poco, un poco más tirando para lo que es Blanco Bueno, dividir Voy a este rectángulo que está acá Y eh, me aparecen Todos los colores bien marcados Y voy tocando qué color quiero usar pero ven cómo va cambiando mi piel y todo el fondo. Depende del color donde yo estoy parada. Yo siempre suelo ir para los rojos, naranjas, amarillos y para la parte de abajo. Yo creo que ahí está bien. Y puedes mover la saturación de ahí. Ahí me gusta. Después las sombras es lo mismo ahí como medio cálido, igual me gusta y de ahí voy a modificar la saturación a mí me gusta bueno algo que yo hago a menudo que voy editando fotos es poner restaurar, este botón que está acá pongo restaurar porque cuando pones restaurar se borra todo lo que vos editaste y vos puedes ver el antes y el después después pongo control o comando Z depende de la compu que tengan y vuelvo a la edición ¿ven? entonces a mí me gusta cómo está quedando editada bueno, eh, detalle detalle yo no lo suelo tocar corrección del entre no lo toco transformar no lo toco efectos tampoco voy a calibración calibración suelo usarlo empiezo en matiz bueno, después voy a los primarios Tal el verde, el rojo y el azul empiezo por el rojo miren, ven cómo cambia y que va para un tono más doradito eso a mí me encanta personalmente me gusta mucho lo voy a dejar ahí el verde ahí me gusta también siempre me gusta que quede como un tono medio doradito en la piel eh, a mí eso me encanta entonces bueno, eso lo voy a dejar en cero porque bueno, así quedó la primera foto voy a restaurar para ver qué me gusta más miren, voy a dar mi opinión personal bueno, me gusta mucho más el ahora, lo único que no me gusta tanto es que haya quedado tan fuerte el reflejo de la luz en el espejo entonces voy a intentar ahí, lo bajo un poquito pero me gusta porque se levantó mucho más ahora está la, la cara mucho más iluminada tiene un color más lindo, acá está como medio, medio blanca azul a mí me gusta más así bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a la siguiente foto Bueno, esta foto... Vamos a ver qué le podemos hacer Ah bueno, hay algo que no les conté en otra foto que lo pueden hacer Acá tienen temperatura y matiz como general Si lo mueven, se van a dar cuenta del de cambio que va a hacer. Pueden moverlo muy poco igual Y puede algo lindo, yo eso no lo suelo tocar tampoco bueno, altas luces. Por ejemplo, acá, ven cómo cambia el fondo con altas luces, a mí eso me encanta. Bueno, creo que esta foto va a poner un estilo medio sombrío, misterioso, entonces como que el fondo igual sea oscuro, yo creo que es mejor. Bueno, lo que hice hasta ahora fue que la cara no quede oscura, pero intentar que el fondo quede lo más oscuro posible Pues vamos a hacer lo mismo que hice antes con la intensidad bueno. bueno este me gusta esto de este oscuros en la curva de tonos me gusta porque ven que le, le dio mucha levantó mucho mi cara y acá vamos a bajarlo un poquito así me gusta como va quedando a ver ah, en realidad no tanto no, está como mucho contraste tiene voy a ir acá y voy a bajarle directamente el contraste bueno, esto de acá que se hace en la vela no me gusta Voy a intentar que no pase. Porque es algo que personalmente no me gusta. Y no sé por qué... Decir. Ah, fue por las altas luces. Bueno, lo voy a dejar ahí. Bueno, ahora vamos a los colores. Voy a intentar que mi piel quede medio como apagada como sin mucho color por un tema de, de lo que representa la foto para mí también, ¿no? como... siento que es una foto medio como... no sé si oscura, pero lo que representa la vela para mí es como... nostalgia... algo personal igual eso, ¿no? pero... voy a acompañar eso Bueno, ahora lo estoy haciendo un poco más rápido porque ya les expliqué qué es lo que hago en cada cosa. Pero... Ven, por ejemplo, acá no voy a usar... Esto lo voy a dejar en cero y esto también porque no me gustó el efecto que dio. Y ahora voy directamente a calibración. Voy a restaurar ahora. Lo único que cambiaría un poco por ahora es... Un poco menos de intensidad y menos textura aún. Esta la voy a intentar dejar como antes también, que sea medio doradita la piel. Ah, está roja. Bueno, me gusta como que Está quedando un poco más sin color mi cara, pero eso me gusta. Bueno, yo creo que así igual va. Bueno, a ver. Antes. Ahora. El antes es como un poco más cálido, más, más luminoso. Siento que en el ahora... Es tipo mi piel bastante más blanca Como que no es el estilo de fotos que me suele gustar Como de edición, pero me gusta Como quedó Me gusta que los labios hayan, hayan quedado así Bien, bien rojos cuál es el señor? acabas ahí Y un poco de temperatura Esto dije que no lo hacía pero bueno como la foto me quedó bastante blanca a mi cara, voy un poco para el lado del, del, del naranja a la temperatura. Entonces, que quede un poco más cálida. Me gusta como quedó. Vamos con la última. Bueno. ¿Ven cómo cambia? Miren, voy a, acá se ve perfecto. En altas luces, en este en esta imagen. En esta imagen, en altas luces, eh, va a iluminar solo la parte de mi cuerpo que le da el sol. Entonces lo que voy a hacer es bajarla para que no quede iluminada y que quede más o menos parecida al resto del cuerpo. Bueno, acá voy a bajar un poco la, la, la textura, pero mucho, muy poco. La intensidad la subo, la saturación... no, mucho menos. Curva de tonos Bueno Acá voy a ir, tipo los, los claros en la curva de tonos Ven como que Bajan a toda la imagen Y después voy a subir un poco los Oscuros porque Me suben un poco el, el cuerpo Y las sombras las voy a bajar un poquito el color Acá lo, lo único que se me ocurre Modificar el color Es El azul Ahí como A me gusta más A ver capaz pasó un poco menos Ahí En esta imagen Le voy a meter un poco de granulado Mira, ese sería todo Y yo le voy a poner por Ahí Y por último la calibración. Miren, como esta imagen es como en exterior y el color predominante es como marrón, azul, vaporecelados, el estone. Voy a hacerla como no tan. No tan cálida como las otras. No, no le voy a modificar el verde. Yo creo que ahí me gusta. Vamos a ver. Antes y ahora. Faja, a mí un montón, me gusta. Me gusta lo único que está medio oscura, capaz. En este caso le voy a subir un poco la exposición porque la siento un poquitín oscura, pero muy mínimo lo que le quiero subir. A ver, restaurar. Opa, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, estas son las tres fotos que editamos hoy. Bueno, espero que les haya gustado el video. Eh, yo me divertí. Fue divertido como ir contando por qué hago cada cosa. Eh, siento que personalmente el trabajo de un editor es como medio solitario porque no, no lo haces acompañado de alguien, excepto que trabajes en una productora y un equipo grande. Igualmente cuando estás editando estás solo y es divertido como ir hablando y contando el por qué. Entonces nada, si te gustó el video dale like. Espero que nada, que prueben porque Lightroom es una aplicación buenísima. Eh, que prueben de usarla, que practiquen. Cualquier duda que tengan, pregúntenme. Yo no expliqué cómo se usa Lightroom porque nada, esto es más para la gente que ya sabe usarlo o que si no sabe usarlo vaya probando porque es probar, es probar, equivocarse, ver si te gusta, ver si no te gusta restaurar y volver a lo original, si no te gusta, te gusta más la original que la que estás editando empezar de cero y así hasta que te guste, yo creo que, que es como, que es así y nada, así bueno, no sé si ya lo dije, pero bueno, si te gustó el video dale like y me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal, así que si quieres ver videos como estos o videos de entretención o videos de, de motivacionales, eh, suscríbete a mi canal que voy a estar subiendo constantemente 嗯 mm.